Agentes de la Dirección de Investigación Criminales realizan una búsqueda intensa del cuchillo que habría utilizado el menor de 15 años para asesinar a su madrastra, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una cisterna en la calle Colón con 291 puñaladas. Los agentes peinan una de las calles del sector 27 de febrero, La Javiela, luego de que el menor, cuyo nombre se omite por cuestiones legales, confesó lo tiró en una zona tras quitarle la vida a Carmen Paulino Gabriel. Rafelina, esposa de su padre Eusebio Rosario Hernández, alias Eddie, quien guarda prisión preventiva por el hecho de sangre. De acuerdo al abogado Freddy Faña, la Cámara de Vigilancia en las Inmediaciones de la Vivienda, donde se registró el crimen, captaron al adolescente cuando penetró a la casa, quien confesó cometer el crimen. Para NTN, Ileana Durán.